hola perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el este vídeo es para la serie herramientas para streamer te voy a dejar una etiqueta aquí arriba con la lista de reproducción vamos con el vídeo hoy vengo a mostrarles un editor de video online gratuito que se llama clipchamp el mismo lo puedes utilizar de manera online o de manera nativa en microsoft store si sí, lo vas lo descargas simplemente desde la microsoft store y lo tenés en tu pc en mi caso me gusta utilizarlo de manera online por lo siguiente vamos a ir a clipchamp.com y nos vamos a loguear con nuestra cuenta, en mi caso de Google. Logueamos. ¿Qué tiene de bueno de esto? Al loguearme con mi cuenta puedo estar de vacaciones o en cualquier lugar lejos de mi PC y aún así seguir editando mi proyecto y no perder tiempo. Como pueden ver tenés plantillas predeterminadas del mismo programa, pero en mi caso voy a crear un video nuevo para que ustedes vean qué funciones. Como podemos ver es muy parecido al resto de los editores. Tiene ¿sí? su línea de tiempo para cortar, para pegar y demás. Vamos a hacer una pequeña muestra importamos un video de mi computadora tengo un clip que bajé de mi canal de Twitch, estoy siempre en directo a las 18 horas de Argentina te dejo el link en la descripción si querés pasarte a saludar acá está el clip, arrastramos a la línea de tiempo como pueden ver, este clip no contiene ninguna narración, vamos a ver en línea de tiempo que no hay ninguna narración, solamente está lo que narran los operadores del juego ¿no? ¿qué podemos hacer acá a diferencia de otros editores? grabar y crear hay una sección que se llama texto a voz, ¿qué pasa aquí? Podemos elegir el idioma, el idioma vamos a elegir español de Argentina, que sea uno que sea el tono medio y por ejemplo podemos poner el principio yo siempre digo en em mis vídeos de esta manera vamos a intentar que sea lo más prolijo posible con comas y demás y podemos visualizar a ver cómo lo dice hola perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal se entiende perfectamente puede ser una voz española puede ser otro tipo de si les convenció lo guarden multimedia y lo tenemos aquí como para utilizar aquí abajo al comienzo del vídeo recuerden que no había nada ningún audio solamente estaba el audio del juego y ahora si agregamos esto queda así hola Perrunis. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Como pueden ver tenemos narración Además de esto, también podemos agregarle a esa narración Subtítulos automáticos Vamos aquí arriba, a la derecha, Activar Subtítulos automáticos Buscamos el idioma, en este caso el español de Argentina Activar Subtítulos Va a detectar esto Si hay una palabra que está mal, la corregimos Por ejemplo, acá está mal Esto que está aquí está mal Lo borramos Y listo, le damos play Perrunis, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Como pueden ver Está perfectamente. Hola duradurra. perrunis, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Como podemos ver, es súper sencillo y no tardé nada, nada en crear esta pequeña intro, así con todos los clips. Después pueden, obviamente, como todo el resto de los editores, marcar línea de tiempo, cortar, acortar el video, volver a unir, colocar transiciones, como pueden ver. La transición puede durar un poquito más. Acá podemos justamente manejar el tema de la transición. Ven que queda súper, súper profesional la verdad que está muy muy bueno y muy completo como les comentaba hay muchos que tenemos poco tiempo para editar y hay algunas personas que no entienden mucho de la edición de video y este es un programa totalmente intuitivo además tenés videos de stock totalmente gratis libre de copyright tenés imágenes tenés también lo que es este sonidos y música sin copy pero bueno eso también es Meterse, dedicarse unos minutos a, ed a editar un video, simplemente darle pequeños ajustes, pueden ver que tienen un montón de ajustes, también tenés la oportunidad de cambiar con un solo clic lo que es horizontal a vertical, de 16 nos pasamos a 9 16 y simplemente podés colocar el video, centrarlo y listo, con un solo clic. Como pueden ver, automáticamente ya tenemos un clip, por ejemplo. Ahora vamos a, como pueden ver, tiene la función de rellenar. Acá hay una función que se llama rellenar, que automáticamente traslada el video al formato. Hola Perrunis, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Automáticamente tenemos un clip que lo podemos enviar directamente ¿sí? a nuestro TikTok YouTube Shop lo que les parece. Bien, vemos que ahí termina el clip tarda la niña de tiempo. Hola Perrunis, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal automáticamente ya está hecho, ustedes terminaron de agregar esto, pueden agregar música también como yo les comentaba, exportan, pueden exportar hasta 1080 con su versión gratuita chicos, HD, exportan y acá miren la velocidad que tiene al exportar, obviamente el vídeo como es corto, tarda mucho menos, y acá automática dice guardar o compartir tu video, Google Drive YouTube, TikTok, automáticamente desde aquí lo pueden cargar, esto nos ayuda mucho a ahorrar tiempo, cada vez que uno quiere editar un clip para subir a sus redes sociales viene a trabajar cansado y no tiene tiempo la verdad que te ayuda muchísimo como ustedes saben cada día es más grande la competencia en la creación de contenido por eso hay que destacar con videos creativos atractivos y de buena calidad recuerden que al exportar como pueden ver no hay ninguna marca de app. Recuerden y lo máximo que pueden crear un proyecto es de 30 minutos o sea que tenemos una sola contra que es el máximo 30 minutos y después tenemos todo venta se puede exportar 1080 tenés subtítulos automáticos esta función que les comenté de texto a voz o sea la verdad que que es muy muy sencillo de utilizar. Los invito a probar ClipChamp. comparte sus vídeos. Así que anímense a la edición de vídeos. Simplemente es encontrar el programa adecuado para cada uno. Este video no es patrocinado, pero se los quería traer a ustedes porque me pareció una muy buena herramienta para editar. Así que si te gustó, déjame un like, suscríbete y comparte. En los comentarios, déjame si te sirvió.